Y no me digas ahora que no tienes ni idea de tecnología. Que se lo digan a Eva. Que en su primer lanzamiento, en su primer lanzamiento sin tener ni papa de tecnología, facturó 3.500... No, 5.300 euros. Pero que te lo diga ella. Nada. Pero ni idea a nivel tecnológico. Pero vamos, o sea, ni, pa, ni pa' jolera idea. Era el mayor miedo que yo tenía. Que yo decía, madre mía, ¿cómo voy a saber yo hacer esto? Ya te digo, y yo sin tener, pero ni idea, o sea, ni idea de nada, de cero. Pues eso, estoy con la autoestima por las nubes, empoderada, invencible, querida, eh, de todo. O sea, a nivel personal jamás, mira, es que me han llamado de más trabajos y es que les he dicho que no, es que no he, pasado, no he querido hacer mi entrevista, es que no vuelvo, o sea, no vuelvo. He facturado, que me acaba de entrar la última, eh, 5.200 euros. Y ahí es donde voy. Es decir, no te hace falta ni idea de tecnología, no te hace falta que, que tengas una página, no te hace falta nada de eso. ¿Qué es lo que te hace falta? Aprender la habilidad de hacer lanzamientos. Tienes que saber hacer esto. Que no es fácil, pero es sencillo.